Para que se genere esa dinámica cooperativa no es suficiente con crear un proyecto que sea un trabajo en grupo. Hay dos, dos perfiles, un trabajo en grupo y un trabajo en equipo. Para que sea cooperativo es indispensable que el trabajo en grupo se convierta en trabajo en equipo. Y hay muchos trabajos en grupo que obtienen resultados y consiguen los fines que se buscan, pero no generan dinámicas cooperativas. ¿Por qué? Porque se puede llevar a cabo bien ese trabajo en grupo sin cooperar. ¿Qué es lo que creo que hace que se mueva una dinámica de un trabajo en grupo a un trabajo en equipo. Creo que no es tanto por lo que los alumnos hagan o les digamos que hagan, sino por el, el, el cómo diseñar nosotros el proyecto, el trabajo, eh, de manera que estén obligados a trabajar cooperativamente. Los tres eh, elementos de diseño que yo veo son, uno, diversidad. Que lo que tú diseñes contenga diversidad tanto de tareas como de roles. O sea, que no, no sea hacer cuatro veces lo mismo de manera separada, sino que se necesita roles distintos porque hay tareas que distintas y nadie puede hacer todo o, no, o son realmente distintas. Dos, integración. Tú tienes que generar espacios o dinámicas de interdependencia. Son tareas distintas, pero que en puntos concretos del proceso ellos deben encontrarse, porque para avanzar su propia parte necesitan información o contenidos de las otras partes y que deben ponerse juntas. Y tres, dar una autonomía importante a, a, al proceso y cederla en manos de los alumnos la conjunción de los tres elementos diversidad interdependencia y autonomía hace que genere los dos resultados que cuesta sacar en un proyecto que es negociación y toma de decisiones y que es negociación indispensable porque nos tenemos que poner de acuerdo porque hay que tomar decisiones y que no son evidentes pues porque hay distintos elementos y no son comparables o son que vienen distintas fuentes y, y no es una simple suma de elementos a ordenar, sino que hay que priorizar, hay que ver cómo se conectan y hay que, tomar, hay, hay que, hay, hay que situarlo. Por lo tanto, requiere una negociación, requiere explicar las aportaciones de cada uno de ellos y, y, y una toma de decisiones. Aunque suene contradictorio, un proyecto cooperativo, un trabajo cooperativo, funciona si hay crisis, si hay anticooperación, si hay crisis de que no hay puntos de encuentro, si no se generan espacios para que aparezca en crisis, pues probablemente no va a ser realmente cooperativo. Y las hay cuando todos se necesitan, pero cada uno aporta cosas que hace que vea el problema de una manera que, y que tengas que aprender a ceder, a compartir, a, a ritmar con otros y entender que lo importante no es mi aportación, sino lo importante es el proyecto de todos, que salga adelante. Y tras la crisis, pues un poco con el viaje del héroe, lo que genera es el entender la aportación real de cada uno de los demás, que como está hecho en, en, en Lógica de Diversidad es realmente aporte, entender que yo solo no puedo hacer eh, las cinco tareas pues porque no sé de los cinco ámbitos o no me da la vida para hacerlo, y, y por tanto apre aprender lo que van a encontrar en la vida real.